Muy buenas Endurator, bienvenidos a un nuevo tutorial eh, Antes de empezar quiero deciros que si tenéis algún comentario o alguna duda Sobre el tema de mecánica de bicicleta No dudéis en, en comentármelo aquí abajo ¿De qué va este tutorial? Bueno, pues va de, de unas llantas muy famosas Las brothers ¿vale? Aquí las tenéis ¿Y qué es lo que voy a enseñar? A desmontar su buje entero Núcleo eje, rodamientos y ver el estado engrasar y volver a montar. En unos momentos conectamos. Bueno, os voy a explicar qué es lo que nos hace falta, un destornillador de pala fino, mazo de goma, dos llaves de Allen de la talla 5, tubo de grasa, llaves de tuercas y una llave fija 12-13, una llave de tubo, vale, eh, si es ancha mejor, más o menos de este tamaño, vale, y una arandela de nylon. Y esto es un taco de madera que me he hecho yo un útil, haciéndole con una, una broca de corona, haciéndole un taladro pasante. ¿Para qué? Bueno, pues ahora después lo enseñaré. Aquí tenemos la llanta. Primer paso. Vamos a quitar el protector, la tapa que tiene en el lado del núcleo ¿cómo se quita? con una llave fija y esta llave hay se desenrosca a derechas ¿vale? y la colocamos aquí le damos la vuelta bueno, le damos la vuelta no la colocamos de pie ¿Cómo se quita esta tapa? Pues muy fácil. Se mete aquí una llave Allen y aquí la otra. Y esta afloja a izquierdas. ¿Vale? Recordad, la del núcleo se afloja a derechas. Y la del lado derecho, la del disco, se afloja a izquierdas. ¿Vale? Normal. Siguiente paso. Sacamos el núcleo. ¿Ok? Lo colocamos ahí. El núcleo y su arandela. de fijación. Y por último. Siempre. ¿Vale? Con el mazo de goma. Hay que darle desde el núcleo para, para el disco. ¿Vale? Sin pillar. Sin pillar aquí el, el rodamiento, ¿vale? Porque va a salir todo de una pieza. nuestro eje acaba de salir ok lo colocamos aquí y esta es la bandera protectora si queremos cambiar los rodamientos bueno pues este habría que sacarlo golpeando por aquí con cuidado ¿eh? de no dañarlo de no dañar lo que es la, la cavidad interior y aquí vamos a ver porque esta cazoleta, o sea, estos dientes están gripados. ¿Qué quiere decir que está gripado? Pues bueno, que los trinquetes a veces no enganchan y dan saltos. Bien, habéis visto cómo se desmonta el buje entero, paso por paso. Ahora os voy a enseñar cómo se monta paso por paso y engrasarlo. Vamos a ello. Bueno chicos, ahora os voy a enseñar a montarla, que es lo mismo que desmontarla más que al revés. Primer paso. Vamos a engrasar un poquito. Acharle un poquito de grasa, muy poca, ¿vale? Porque, bueno, aquí van la, los trinquetes y no queremos que se nos peguen, vamos a echarle aquí al rodamiento para proteger su vida Ahí. y aquí la, le vamos a dar aquí a, a los dientes un poquillo, pero para que los triquetes vayan un pelín más ligerillos Bien, qué hay que hacer? Le damos la vuelta, ¿vale? Vemos nuestro eje, que es lo más importante. Quitamos los restos de grasa antiguos. Me olvidaba comentaros que mi eje es de 10 por 135. Existen otros ejes en Brother que tenemos, son 12 por 135 y 12 por 142 y tenemos también el 12 por 150 creo que es y luego tenemos el 10 por 135 inbox aquí abajo os dejaré los distintos despieces de, de los distintos ejes que hay normalmente se desmontan todos igual muy poco varía por qué porque son crab rottel y es lo bueno que tiene son casi todos ...iguales a la hora de desmontar. ¿Y qué hacemos? Pues... ...lo introducimos... ...tal que así. ¿Vale? Tal que así. No la apretéis ya al eje, bien, ahora cogemos a la arandela de nylon, la colocamos aquí, cogemos la llave esta de tubo y el mazo. Y esto es para meter el rodamiento dentro. Y golpeamos. Cambiamos aquí. Y ya está metida. El tornillador para sacar la arandela de nylon. Vale. Ya ha salido. Una vez que ha salido, volvemos a colocar. Alandela protectora. Apretamos ahí. Alandela del núcleo y el núcleo. Núcleo con sus trinquetes, en este paso hay que ser un poco manitas, porque hay que meter los trinquetes para poder meter el núcleo. Bueno, ahora toca meter el núcleo y para meter el núcleo tenemos que esconder los trinquetes. Nos cortamos las uñas, pues nos va a costar un poquito. Pero claro. Podemos seguir con los uñades ahí largos. Vale. Bien. Una vez que ya... Hemos montado el núcleo, toca poner las tapas, acordaros, la tapa que lleva el agujero más grande va en el núcleo ¿okay? y se enrosca a izquierdas, ponemos siempre esta tapa. Cogemos la llave Allen, la colocamos aquí y... y damos vueltas. Y ahora colocamos la otra tapa que va desde el agujero pequeño y va en el agujero grande y se enrosca a derechas. Se meten las dos llaves allí y se aprieta. Bueno, ya tenemos nuestra rueda Cranbrotter desmontada, engrasada, revisada y vuelta a montar. Bueno, como os he comentado al principio, si tenéis algún comentario o alguna duda, no dudéis en ponerlo aquí abajo e intentaré ayudaros lo más rápido posible. Siempre con los medios que tenga. Y esto es todo chicos. Las tres cosas más importantes. Me gusta, compartir y suscribiros al canal que es gratis. Nacidos para el enduro. Nos vemos en un siguiente tutorial. Hasta luego chicos.